Continuamos con el libro de Nehemías. Su autor, el mismo Nehemías. Eh, se dice que aproximadamente la fecha de su composición fue entre el año 423 a.C. El tema de este libro es el liderazgo divino, la cooperación y oposición. Al éxito. El libro de Nehemías estaba incluido originalmente en el libro de Estras. Nehemías es el personaje principal de este libro. La palabra Nehemías significa Jehová consuela. La historia comienza en el libro de Estras y termina en el libro de Nehemías. El periodo de tiempo que cubre este libro es de aproximadamente 110 años. Nehemías y Zacarías destruyeron el culto a los dioses paganos y restauraron el compromiso del pueblo hacia Dios. Como el pueblo de Dios nunca más regresó a la idolatría, cuando vino el Mesías prometido, Dios se, puso, Dios se pudo comunicar con gente santa, y devota como María, los pastores Simeón, entre otros. Este libro nos muestra nuestro lado práctico de la fe en Dios. Esdras había provocado un avivamiento espiritual, mientras que Nehemías era el Santiago del Antiguo Testamento, ya que desafiaba a la gente a que demostrara su fe a través de sus obras. El libro comienza cuando Nehemías comienza a hablar con los judíos que estaban deportados en Babilonia. Les dice que las puertas de Jerusalén aún no habían sido reconstruidas. Se le pidió permiso a Nehemías a que regrese a Jerusalén. Y que la reconstruya. Organiza a los israelitas. Israelitas. Para que realizaran la reconstrucción de las puertas de la ciudad. Y para esto les asignó diferentes tareas. Cuando hubo oposición para que no se construya el muro que rodeaba a Jerusalén. Nehemías exhortó a los trabajadores a que continúen con el trabajo, con oración por un lado y con la espada por el otro. El muro se construyó en 52 días. Nehemías creó diferentes grupos, unos para que cuidaran el muro, otros eran levitas y a otros se les designó la tarea de enseñar la Biblia. Nehemiah y Estras provocaron un gran avivamiento que llevó a la gente una vez más a Dios. Por eso, mis amados, hoy tengo el gusto de invitarles a que lean este libro de Nehemiah. Es un libro muy Interesante. Este libro nos enseña sobre el liderazgo divino. Cómo nuevamente el pueblo de Dios vuelve y regresa a los pies a los pies de Cristo. Nos muestra de cómo Dios vuelve otra vez a comunicarse con nosotros con esa gente santa y devota les invito a ti amigo, amiga hermana, hermano que hoy me estás escuchando y me estás viendo a que Reflexiones en este libro A que lo escudriñes Y pongas en práctica Lo que el Señor Te manifieste A través de su palabra Recuerda Que el nombre Nehemías Significa Jehová consuela y aquí en este libro podemos ver cómo nuestro Padre nos consuela día a día si te está gustando estudiar la palabra si estos videos te han servido de ayuda para que despiertes si te han servido de ayuda y, e inspiración para motivarte a que por tu cuenta busques de Dios, para que tomes tu Biblia. Si no tienes una, pídela prestada. Pide que te la regalen y estúdiala. Este es un libro maravilloso, es un gran tesoro Que Dios permitió que llegara a nuestras manos No pierdas esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado Investígale, enamórate de la palabra de Dios Llénate de su Santo Espíritu Renueva tu vida sigue adelante, no desmayes nos vemos en el próximo video el cual estaremos dando una pequeña panorámica sobre el libro de Esther dale like, comparte si te ha gustado este video para que otras personas también se enamoren de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.